Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde Shanghai, ya estoy de regreso después del Año Nuevo Chino. Y bueno, para contarles este video acerca de la visa de trabajo, qué nuevos requisitos han habido y sobre todo cómo los están implementando. Existe un nuevo sistema de puntos que el gobierno chino está haciendo y bueno, pues vamos a darle un vistazo. Por ahí en 2018... Se empezó a ajustar los nuevos requisitos cerca del de trámite de las visas de trabajo. Antes de irnos más de fondo en cuanto a cuántos puntos necesitas para poder aplicar esta visa de trabajo, pues les comento, como ya eh, por ahí muchos de ustedes han de saber, de hecho lo comenté en algún video anterior, ahí platicaba un poco acerca de los salarios, los trabajos y qué tipo de transacciones y trámites tienes que hacer para venir aquí a trabajar a China. Ahorita va un poco más de acuerdo a los puntos en los que te tienes que establecer, tienes que adquirir para poder venir a aquí a China. Antes de eso, bueno, para poder venir a trabajar, pues debes de tener la visa o aplicar para la Working Visa, que es la visa Z. Eh, de inicio, se supone que esta visa la puedes adquirir ya con la oferta, con una carta de oferta de alguna empresa eh, que te estén como que pidiendo, solicitando, o que te hayan aceptado en el trabajo. Normalmente, como es el procedimiento, es que te envíen esa carta, tú con esa carta vas a la embajada de tu país principalmente o bueno, eh, si es que estás en tu país, en otro país, puedes también acceder a esa, a esa visa. Das la tarjeta, digo la carta, eh, pues de oferta al trabajo y otros requisitos que por ahí te pedirán en, en la embajada o el consulado de China. Ellos te dan la visa Z, con esa visa Z entras al país y vienes aquí a China y aquí en China tendrás 30 días para hacer el cambio de la visa Z por el permiso de residencia. Tienes 30 días y una vez que tienes el permiso de residencia, casi a la par es que la empresa se supone que está también tramitando el permiso de trabajo. Entonces, es como un tipo ID que te dan. Entonces, esta tarjeta está dividida en tres categorías, categoría A, B y C. Cada una de esas categorías, eh, pues, es dependiendo del número de puntos que tú acumules. Esos puntos los tendrás, pues, de acuerdo a, tus, a tu perfil, ¿no? De trabajo, ya sea por credenciales académicas o años de laborales que has tenido. Entonces, pues, eh, vamos a checar. Cualificación directa, o sea, sin si necesidad de puntos. Si es seleccionada nacional de, o un plan de talento internacional eh, como profesional y diferentes contribuciones. Be in the encourage industry or opposition innovative and entrepreneurial talent and excellent young talents bueno estos son principalmente para casos eh, pues muy específicos eh, incluso para casos deportivos a veces existe y no sé por ejemplo si algún talento deportivo conocido a nivel internacional quisiera venir por alguna razón extraña a vivir a China pues le pueden ofrecer ofrecer fácilmente estos permisos y entonces pues se queda aquí a vivir en China tenemos aquí el segundo para acumular los puntos, ok, aquí tenemos la lista, dice el salario anual máximo son 20 puntos que te pueden dar de acuerdo al salario, aquí tienes menos 50 mil, ok, bueno, si son menos 50 mil, 0 puntos, ok, de 50 a 70 al año tendrías 5 puntos, esto es en yuanes, ok, bueno, estos son 50.000, serían 5.000, menos 5.000 yuanes. O sea, no es incluso ni el salario mínimo que las personas locales tienen aquí en China. Hay algunos trabajos eh, para enseñar inglés normal, así básico, que están más o menos en esta categoría. Estarían ganando más o menos 8 puntos. Después, 150.000 yuanes a 250.000 yuanes, 11. 250, 150, 14. Y curiosamente, estos... Puntos de acá, 11, 14, hasta 17. He visto que muchas escuelas internacionales, incluso eh, que son de nivel de kindergarten, por ejemplo, de kinder o de primarias y secundarias, tienen muchísima, muchísima demanda. Y los salarios que tienen a estos profesores extranjeros, pues es incluso a veces más elevado que en las universidades, así tal cual y bien posicionadas. Entonces... El sector privado, sobre todo aquí en algunas de las grandes ciudades, está bastante bien pagado, eh, dependiendo también qué tipo de materia estés dando, pero más o menos están por estos rangos, ¿no? Y arriba de 450 eh, tendrías los 20 puntos. Bueno, estos también son salarios a veces de GMs, um, gerentes generales de diferentes pues, hoteles de aquí de, de Shanghai. Eh, pues hay muchísimas marcas, ¿no? Y bueno, sí, si esas posiciones pues están muy, muy, muy bien pagadas. Y no solamente es el salario como tal, sino que tienen el paquete completo. O sea, viven ahí en el hotel, tienen todo pagado, eh, bono y, y demás, ¿no? Entonces, esto, o sea, si tú estás aquí en Shanghai en un nivel de alto ejecutivo, pues tienes unos paquetes muy, muy eh, buenos. Después, ok, tenemos la educación. Máximo son 20 puntos. Si tienes el doctorado 20, o equivalente, master 15, la maestría, licenciatura 10, y ya está. O sea, este es ahorita el mínimo que están pidiendo que tengas, por lo menos, la licenciatura o el bachelors. Uh, related working years. Ok, si has trabajado menos de dos años, cero puntos. También eso era como un requisito. Muchos de los maestros que, a veces en comentarios que tenemos entre los amigos del, pues del sector si no cumplías con dos años y mínimo licenciatura, pues ya no podías venir. O sea, tenías posibilidad si tenías más de, no sé, tres, cuatro años, y si tenías un bachelor's y otra cosa, o la maestría, ya era como que más probable que sí te pudieran ofertar la visa de trabajo. Porque incluso las empresas ahorita se están como que actualizando. O sea, antes ellas ofrecían cierto trabajo, pero a la hora de hacer todo el procedimiento, pues, Pum, se paraban ahí en, en la visa. Ok, dos años cinco. y cinco puntos. Ok, después tenemos annual working time. O sea, ¿qué, ¿qué número de meses vas a trabajar durante el año? Menos de tres meses, bueno, de tres a seis, de seis a Pues normalmente estarás acá en estos dos rangos, ¿no? Si estás trabajando de full time, entre 10 y 15 puntos. Chinese level, ok. El nivel del chino. HSK 1. El HSK, uh, por ahí se los comenté también. Creo que hice eh, hace tiempo por ahí un video del HSK, es que es el Hanju Shipping Kaushu. Es el como el IELTS o el TOEFL, eh, pero chino, ¿no? Te miden el nivel de chino mandarín. 1, 2, y vean, les digo rápidamente: HSK 1, se supone que debes de saber 150 caracteres. El 2, 300. El 3.600, 1.200, 2.400 y así. HSK 6, que es el doble. O sea, todo va brincando. es eh, Yo estoy, de hecho, aquí en el 2, oficialmente. Entonces, nada más tengo dos puntos de el Chinese Language. Ah, y vean, muchos que est estudiaron aquí el Chinese Related Major Bachelor's. degree O sea, los que a los que estudian chino como carrera, pues le están dando los 5 puntos de 5. Muy bien ahora tenemos eh, en qué área estás trabajando geográficamente western, northeastern, poor areas 10 puntos para todos sin importar edad 18-25, a vean este es el máximo punto ahorita que están dando, 26 a 45 están dando los 15 puntos ok, tenemos algunos maestros también que están en este número 0, pero bueno tal vez ellos tienen este PhD ¿no? entonces, pues, este cero no les hace mucho caso y ya de por sí juntan los puntos que tienen que juntar. Graduation, experience, uh, highest five, ok. Si fuiste graduado de las universidades, de las mejores 100 universidades en el mundo, 5. work experience in four, Fortune Global 500 companies, ok. Si trabajaste ahí en alguna de las Fortune 500, 5 puntos, yo una patente. Ok. Sí. Bueno. Pues puede ser, ¿no? Si hiciste una patente. Cinco. Registraste. Work in China. O si trabajaste ya más de cinco años en China. Cinco puntos. De hecho, yo ya califico acá. Es lo que me estoy dando cuenta. Porque. Eh, pues estoy cumpliendo mi quinto año ya en China. O sea, antes estuve dos en Beijing. Y ahorita tres en Shanghai. Eh, entonces, bueno, pues ya está. En Crash Point. Eh, provincial Government, ok, esto es de 0 a 10, es como para decisión. Short Challenge Local, Social and Economic. Ok, esto ya va como acá, decisión personal, yo creo que para diferentes áreas rurales y tal. Ok, entonces saca sus puntos y aquí dice: tipo A es la categoría. ¿Recuerdan la tarjeta como tipo ID, que es el nuevo permiso de trabajo? Está en ABC. Entonces, tipo A, si tienes más de 85 puntos. Eres un expert, a lo que antes equivalía, ¿no? Reconocido en academia, business, entertainment, o sports, es lo que les digo. Si alguien del NBA, NFL, se quiere venir para acá, <ríe> clasifica directamente. Ah, vean este punto aquí, lo estaba leyendo antes, que dice, graduado con una maestría de alguna de las universidades de China, ¿ok? Y que te emplearon aquí en Shanghai Free Trade Zone. O sea, que si estudiaste en China, te viniste a, a estudiar a China, una maestría, y digamos que terminado te ofrecieron un trabajo aquí en Shanghai, eh, pues, bueno, tal, seguro hay otras zonas, ¿no? Pero aquí en Shanghai Free Trade Zone, pues, puedes aplicar directamente, sin necesidad de experiencia laboral aquí en China. Y luego, vean esta que es muy similar. graduado con un Bachelor's Degree, una licenciatura, obtenida en Shanghai. Ok. Y que te emplearon aquí en Shanghai Free Zone. O sea, ya sea que tengas licenciatura aquí en Shanghai y que te emplearon en Shanghai. O que tienes maestría en China. No necesariamente en Shanghai. Y que te emplearon aquí en Shanghai. ¿Ok? Y bueno, ese es el tipo B. Y tipo C, below de 60 puntos, unqualified. ¿Ok? Are considered rejected by the points of system. O sea... Con 60 puntos, menos de 60 puntos se supone que ya bajo las nuevas reglas ya no calificas para venir a China. Entonces eso se inició el año pasado y ahorita en 2019 a inicio de semestre es cuando se empieza a notar que muchos de los maestros pues ya no la tienen digamos tan fácil mantenerse aquí. Porque pues aplican a la visa y con los nuevos requisitos pues ya es un poquito más difícil de, de seguir trabajando. Depende de lo que estás haciendo obviamente no, pero... Digamos, aquellos eh, trabajos de inglés y así, pues ya van a ser un poco más difíciles si no tienes las cualificaciones necesarias. Y esto pues ha sido de alguna manera un poco el, eh, pues ha hecho pensar a muchas personas extranjeras sobre su estancia aquí en China, porque no solamente a veces, hablando de restricciones, no solamente hacen o han hecho un poquito más difícil la estancia para algunos de ellos que tenían mayores ventajas de trabajar aquí que en sus países. No solo ha sido un poquito más difícil la estancia, sino que, eh, pues, el día al día y la cotidianidad de actividades normales que tienes aquí en China, pues, a veces se ven un poco, pues, difíciles, ¿no? No solo hablando de estas restricciones, sino a veces hay restricciones, por ejemplo, de, no sé, fuera de todo la social media, que ya sabemos que está todo bloqueado. Pues, no sé, simples... Eh, no sé, simples búsquedas de Google o incluso Gmail o el, por ejemplo, hasta el WhatsApp ya de repente está bloqueado, el Netflix, bueno, casi no lo ve mucho, pero, eh, pues, ese tipo de cosas, eh, Yahoo, de hecho, eh, recientemente, creo que hace un par de semanas se dijo que Yahoo ya iba a estar siendo bloqueado, entonces, pues, han habido varios cambios y, pues, esperemos que no sigan en esa, como, línea de, de dificultar un poco las cosas, por lo menos en cuanto a la apertura de información, porque pues lo que estamos aquí tratando de de traer digamos con este tipo de sistemas más rigurosos es precisamente información y gente calificada ¿no? entonces pues bueno, así están las cosas aquí por China eh, vamos a ver qué tan estrictos se están poniendo pero al parecer y por lo que he escuchado y visto, pues sí están un poquito ya poniendo esos efectos. A ustedes qué les parece, se animan a venir aquí a China y chequen ahí, por ejemplo, si están interesados, más o menos cuántos puntos tendrían de acuerdo a esta a esta cifra, a estos números y a esta tablita. Si tienen arriba de 60, pues ya la hicieron y pueden venir a trabajar y todo. Entonces pues nada, así están las cosas por aquí en Shanghai, en China. Pues nada no, amigos que estén muy bien Por aquí seguiré ya de regreso en Shanghai Esperemos que ya no esté haciendo tanto frío Todavía está haciendo un poco de frío Estamos como a 10 grados amigos que estén muy bien Nos vemos después Y...